pierna, ¿y este? Codo, ok, muy bien, muy bien, ok. okay son las partes del cuerpo. Eh, aquí ahora, ¿cómo podemos describir el estado de salud de las siguientes personas? Este, y you know, todas las personas... ¿Están bien de salud? No, están enfermas, uh -huh. están enfermas. ¿Cómo describir? Eh? Vamos para describir la salud, la salud, o sea, ¿qué significa salud? Vigel. Para, salu para describir la salud usamos el verbo estar, tener y doler, el verbo estar, el verbo tener, tener y doler.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 Vamos a, um, por ejemplo, aquí, estar enfermo, mareado, cansado, pálido, tener calor, frío, náuseas, mala cara, eh, tener dolor de cabeza, dolor de espalda y tener dolor de odios. Doler, doler la cabeza, la garganta, las manos, la cintura. We are going to check one by one. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a ver, aquí, con el verbo estar, con el verbo estar, eh, tienen que conjugar el verbo estar yo, que es yo, estoy, tú está, estás, él está, está, está nosotros enfermo, estamos, vosotros estáis está, está, está, y ellos están. En este caso, por ejemplo, aquí él, él está enfermo, ¿cómo está él? La pregunta sería, ¿cómo está él? Él está enfermo, enfermo porque es masculino, femenino sería enferma, ¿cómo está él? Está mareado. O está mareado o mareada. Está mareado. Está mareado. Ella está pálida. Ah, pálida para femenino, pálida. ¿Qué significa pálido, pálida? Pel. Pel. La like yellow color, suddenly. Pel. Pel. When you. suddenly your color became uh, la like yellow. Right? With a color like you, uh huh. The, the color it refers to the color of the skin, wow. usually, uh huh. Suddenly, palido. Yeah. Eh? Uh, <laughs> the you, you know, for example, usually you have color, uh huh. Uh -huh. But when you are sick, like you oh, want to, uh, okay. you, you, th that. and oh. this is pálido. Pálida para femenino, pálida para femenino y pálido para feme para femenino. Está cansado. Cansado, cansada es. Tired. Tired. Actually this is no, this, you are no, it's no illness. Huh? Aquí, este es el verbo estar. Yo estoy, tú estás, está, estamos, está, están. Eh, con el verbo estar el verbo estar you must ok you must use uh, los adjetivos Ajá, tienen que usar los adjetivos el verbo estar, yo estoy, tú estás, está estamos, estáis, están y enseguida es un adjetivo los adjetivos ¿por qué? porque la condición cambia la condición cambia ¿Qué significa cambia? Change. Change. All this kind of condition, it can change. When the condition change, you are going to use this verb. Por ejemplo, ¿Cómo estás? Ay, estoy triste. But today. But tomorrow, the condition change. Ay, ¿Cómo estás? Estoy enferma. But tomorrow you recover. Huh? No. This kind of condition you it can change. That's why you are using this verb. Uh -huh, when the condition change. entonces aquí take care, el adjetivo el adjetivo es para masculino y para femenino you must check por ejemplo aquí enfermo, enferma mareado, oh, mareada pálido, pálida cansados, cansadas tristes, tristes contentos, contentas there are other kind of adjectives por ejemplo, eh, yo estoy no necesariamente es, you must be sick, uh -huh. there are other adjectives like, por ejemplo aquí enfermo, ok, contento, happy, contento, contenta, triste, enojado, enojada, enfadado, <coughs> enfadada, enamorado, enamorada, nervioso, nerviosa, desesperado, desesperada, asombrado, asombrada, decepcionado, decepcionado, avergonzado, avergonzada, asustado, asustada, cansado, cansada, aburrido, aburrida, muerto, muerta, how to use this, muerto, muerta, when you are very tired, almost Dice, estoy muerta, es furioso, furioso, furiosa, preocupado, preocupada, feliz, bien, bien, deprimido, deprimida, desilusionado, desilusionada, frustrado, frustrada, impresionado, impresionada, ¿ok? Entonces, a ver aquí cómo sería él él está enfermo, enfermo, él está enfermo, él cómo está él está triste. Ella cómo está? Ella cómo está? Enojada. ¿Y cómo está? Está enojada. Y él cómo está? Ella está enojada y él está. ¿Preocupado? Él está preocupado. Asustado. Asustados. él está asustado. Ella. ¿Ella cómo está? ¿Cómo está? Nerviosa, preocupada Ajá. ¿Él cómo está? ¿Él cómo está? Quizá él está preocupado ¿Ellos cómo están? Puede ser deprimido también ¿Ellos cómo están? Ellos contentos, cansados, cansados, very tired, ajá, cansados, cansados, aquí sería, aquí yo qué, okay, yo, escriban por favor el verbo, yo estoy, tú estás, él está, estamos, estáis y están. Aquí cuando usan el verbo Estar. you have to say, "Ay, como está él? Él está muy, muy, very, very. very, very, very uh -huh. Está muy, muy, muy, muy, muy. Estoy muy enfermo. Él está muy mareado. Él está muy mareado. Estoy muy pálida. Muy. Estoy muy cansada. ¿Cómo estás? Estoy muy, muy cansada. Muy, muy. Take care. How to use muy? How to use mucho? En este caso es muy, Muy. porque okay. es el verbo estar más el adjetivo. Ajá, muy, muy, muy. Es very easy, but had mistake. Ajá, tienen errores. A ver, vamos a continuar. Ahora con el verbo tener. Con el verbo tener es yo que es yo tengo, tú tienes, tienes, no tienes. Él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. tienen entonces aquí es el verbo tener más un sustantivo este es, in this case you don't use adjective huh? you don't say yo tengo cansado no, you no must tengo. say cansado es adjective, right? you must use yo estoy. yo estoy in this case es sustantivo es yo tengo calor yo tengo yo calor, tengo calor. Yo tengo frío, yo tengo hambre, yo tengo sed, yo tengo sueño, yo tengo miedo, yo tengo cuidado, yo tengo tos, uh -huh. eh, yo tengo fiebre, fiebre, Fiebre. Uh -huh. náuseas, yo tengo náuseas, ajá, uh -huh. you almost vomit, ajá, uh -huh. When you have this bomb the feeling of vomiting <laughs> you say nausea. Oh, you Diarrea. diarrhea, diarrhea, diarrhea. diarrhea. uh -huh. You want to go to the toilet? Uh-huh. Diarrhea. <laughs> how to explain? <laughs> okay. Uh-huh. But in this case. <laughs> This case, because it's eh, uh -huh. in sustantivos, this case, you don't no say, you don't say, yo tengo muy calor, no. <laughs> yo tengo mucho. Mucho calor, calor porque es el calor. Es uh -huh. Yo tengo mucho calor. Frio, yo tengo mucho, mucho, mucho frío. frío. You write down there, because you, sometimes you mix. Hambre. Yo tengo mucho. Mucha es la hambre, mucha that's why I asked you to write down because you mix What mucha hambre porque es el calor el frío la hambre, la, um, mm -hmm. la, la hambre. Ay, yo tengo mucho calor, mucho la, hambre, la hambre. Mucha, mucha, mucha hambre, yo tengo mucha mucha, mucha, mucha sed mucha sed, mucha sed. aquí sueño, yo tengo mucho sueño Miedo, mucho miedo mucho cuidado, mucho cuidado mucho tos, mucha, mucha, mucha mucha tos, tos mucha fiebre mucha, muchas náuseas mucha, y mucha diarrea Ajá, mucha diarrea ok entonces aquí es mucho, eh, describan frío, el el, el frío, no el frío no él tiene el él <laughs> tiene. Y you say el frío means he cold. He you must use verb. Don't forget don't forget to use verb. Right? Él está enojada, ella está aburrida, etc., In this case you must use el verbo tener. Él tiene frío. Él tiene sueño. Y él, ¿Tiene él hambre. tiene hambre, hambre. Hambre. hambre, aquí él, El, El miedo. él tiene miedo. miedo, tiene sed, y ellos, Caos. no, ellos? ellos, tienen, tienen, ellos tienen Tienen, tienen ¿por qué eso? Ellos A ver, ahora yo Yo Yo tengo Yo, yo, yo tengo Yo tengo sueño. Yo tengo hambre Yo tengo miedo. Yo tengo sed Yo tengo calor. calor Ahora nosotras Nosotras Nosotras, nosotras tenemos frío frío, frío. Nosotras, eh. Ajá. Nosotras, nosotras tenemos frío nosotras, nosotras tenemos hambre nosotras, nosotras tenemos miedo nosotras, nosotras tenemos sed nosotras tenemos, tenemos calor Ok, entonces aquí eh, continuamos con el verbo tener también puedo usarlo de esa manera. You must conjugate, yo tengo, tú tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Más el dolor de, yo tengo dolor de, ¿qué significa dolor? Pain. Pain. Pain, Pain. tengo dolor de, y after, you must mention the part you have, por ejemplo, yo tengo dolor de cabeza. ¿Esto qué significa? Dolor de. Pain. Dolor de. Dolor, pain, pain. of. ¿Qué significa dolor? Pain. Pain. Pain. Ajá, headache. Ajá, you have pain. headache. Ah, you have. You tienes, yo tengo pain. Dolor. Pain. Dolor de, dolor de, dolor de. Uh -huh. Y after you must tell. Yo tengo dolor de cabeza. ¿Eh? ¿Tienes dolor de garganta? De, dolor de espalda. Back. Dolor de estómago. Estómago. In this case, you use uh, tengo, you must mention dolor de cabeza. Uh -huh. Yo tengo, yo tengo cabeza, means I have, you must tell, dolor de, Ajá, uh -huh, don't forget, eh? aquí sería, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de espalda, tengo dolor de garganta, tengo dolor de espalda, tengo dolor de, ah, cintura, puede ser cintura, uh, I think he, Here where is it? cintura, cintura, cintura. Tengo dolor de garganta, tengo dolor de cabeza. Okay, ¿no? Eh? Continuamos con el verbo doler. Mm. El verbo bad face, mala es bad, ajá, uh -huh. no en este caso, vamos a usar el verbo doler, doler. El verbo doler es, you remember el verbo gustar? Ajá, sí. es uh -huh, the same. Ajá, uh -huh, pero aquí la terminación es doler, doler. That's why here is la terminación es e. e, e. Por ejemplo, dice, a mí, a mí me duele. A mí me duele la cabeza. A ti te duele el dedo. A él le duele el hombro. A nosotros nos duele el cuello. A vosotros os duele el pie. A ellos les duele la rodilla y a ustedes les duele la espalda. ¿Entonces this es? This. How many times eh? we check? En este a mí, a ti, a él, don't forget a, a, a, a. A, don't forget, es decir, a, a mí, a ti, a él. Me duele, me duele, me duele, dueles en singular. And don't forget to write down the article. In this case, me duele la cabeza, el dedo, el hombro, el cuello. You must know el, el artículo indeterminado. Aquí, para el plural, para el caso del plural, a mí me duelen los dedos, a mí me duelen los dedos, a ti te duelen los brazos, las piernas, a nosotros nos duelen las rodillas, a ellos les duelen los pies, a ustedes les duelen las manos, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, es para plural es duelen, duelen, ajá, que duelen y... A mí no me duele. Esta es la forma negativa. A mí no. A mí no me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? La pregunta sería... A mí no me duele la cabeza. No. No me duele la cabeza. La cabeza. A mí me duele el estómago. Ajá. ¿Te duele la cabeza? This question start with verb. Uh -huh. Este es el verbo. Eh, me duele. Ah, te duele la cabeza? Es el no. fíjense puede ser sí o no. No. Sí. No. A mí no me duele. A mí no me duele. Este es el verbo. La cabeza. A mí me duele el estómago. Me duele el estómago. Bueno. A ver, yo try to practice. You say, eh, ¿te duele el hombro? No, a mí no me duele el hombro. Me duele el cuello. ¿Ok? Entonces, eh, ¿te duele? ¿Te duele la pierna? No, a mí no me duele la pierna. A mí me duele la rodilla. Mi corazón, uh, el corazón, mi heart. ¿Qué le pasa? Le duele el corazón. Oh. ¿Por qué? <ríe> mi corazón. ¿Por qué? Porque está enamorado. ¿Enamorado? porque está enamorado? Oh, okay. Bueno a ver dos voluntarias, dos voluntarias platicando, ok, a ver, pregunten ustedes. A ver, pongan atención por favor. No, a mí me duele. No me duele nada, nada, nada. No me ayudan. A mí no me duele nada. Nada. A mí no me. No, a mí no me duele nada. Ok. <laughs> a mí no me duele nada. Ok. Ajá. Uh -huh. Ay, sí, sí, gracias, gracias el estómago? El estómago, ¿por qué te duele el estómago? ¿Por qué? Yo como mucho Porque yo como mucho Ajá. ¿Por qué te duele el estómago? Ajá Oh es uh, Yo comí mucho la, ajá. ese es, eh, yo porque yo como mucho. Eh, actual es, eh, en pasado sería porque comí, este es en pasado, eh, porque comí mucho. Comí mucho. Comí mucho. Ayer, yesterday, ajá, porque comí mucho ayer. Bueno, ok, a ver ustedes dos. Uh -huh. Tiene dolor de rodilla. Ok, aquí, eh, tener... Dolor de, él tiene dolor de, de pie. y doler, doler, doler, a él, a él, le duele, la pierna, la pierna, ok, y aquí ella, y ella, Ella tiene dolor de, dolor de cintura. Aquí, ¿qué tiene? Él, él está enfermo. ¿Qué tiene ella? Tiene, tiene, tiene fiebre. Y él, ¿qué tiene? <tos> Mareado. Mariano. Mariano. Y él, ¿qué tiene? El, el, el, el, el, el tiene dolor pie dolor Dolor Don't forget, pie. él tiene dolor de pie tiene dolor O dolor a él a, a él le duele el pie Bueno aquí, uh, you can practice with uh, your friend Describe this part uh -huh usen los tres verbos ¿eh? usen los tres verbos 64, this exercise it can help you to differentiate, you know, how to use it. en la página 64. En la parte, piensa con qué palabras se pueden usar la estructura del cuadro para hablar de síntomas o dolores. Por ejemplo, aquí viene la cabeza, cabeza, las muelas, muelas, los pies, pies, el estómago, estómago, mareado, resfriado. All these kind of words, por ejemplo, la cabeza, la, la es with article, ¿ah? el artículo, eh, indeter, determinado, perdón. Después, cabeza, ¿ah? sin artículo. Entonces no tiene artículo. Las muelas, muelas. Los pies, pies. El estómago, <coughs> estómago. mareado, mareada. mareado, mareada es adjetivo. Ajá, resfriado, resfriada es adjetivo. Eh, tos, fiebre, la espalda, espalda. Oídos, oídos, ¿qué es oídos? Es inside. Ajá. Eh, los oídos, náuseas, enfermo, enferma, diarrea, diarrea y pálido, pálida. Por favor escriban aquí, escriban cómo usar, le duele, le duele, le duelen, tiene dolor de, tiene, está. dolor de muela, ese es de back, ese di diente se enfrente y al de que se es muela, esta es la muela. Muy fácil, eh? Eh, ¿Qué significa muela el inglés? Muela. ¿Qué significa muela? Está... Ajá. Back. Back, Back to. A ver, voy a apagarle un poquito porque si no, no se ve mucho. Ah, sorry, Ay, que no sí, papá. Entonces el ojo, you have mm, there, la cabeza, el ojo, la nariz, el oído, la muela, los dientes, hit, mm -hmm. la garganta, mm -hmm. la garganta, la espalda, back. el pecho, es el brazo la mano el estómago la pierna y el pie uh -huh. el siguiente ejercicio por favor escriban el verbo doler correctamente me que el brazo me me duele me duele el brazo me Duele la cabeza 3 me Duelen, duelen las muelas 4 Me duelen los ojos 5 Me duele la garganta 6 Duelen 7 Me duele el pie 8 Me duele la pierna 9 Me duelen los oídos 10 Duele la pierna me duele la pierna duelen. el 11 me duele la espalda. Seis. Me duele el espalda. Even though it uses it can, you can see it's very easy. No. En el examen me siempre me pone. Ah, a, a, like a me mí. Me you don't say me. Yo. sometimes you write. Sometime yo me duele. Me, no, me, me, duele. me duele. Que no. Es a yeah. mí. A mí me duele. El siguiente ejercicio oh. es sobre. Uh, Las partes del cuerpo. Vamos a poner el artículo, escriban el artículo. El artículo determinado sería la cabeza, el ojo, la nariz, el oído, la boca, los dientes, los dientes, la garganta, la espalda, el pecho, el brazo. el brazo, la mano. La mano. La mano. This is exception, eh, La mano. You don't say uh, el mano, no. Es el estómago, la, pie. la pierna, la pie. La pie. el pie, el pie. Por Porque es importante saber el artículo. Why is important to know the article? Me dice, you're going to use el verbo doler, me duele, me dice el, el, el estómago, la cabeza, <laughs> los dedos, y you don't know si es masculino o femenino, is wrong. Eh, continuamos con esta, por favor escriban las partes del cuerpo, you covered this part, uh -huh. don't, no Checken y escriban. <inaudible> la Puede ser la, la cabeza o oh, you, you want to write en la cara o okay, que la cabeza. Este es el ojo. El ojo. Nariz. Nariz. La nariz. Oído. Oído. ¿Qué? La boca. La boca. Los dientes. Los dientes. La espalda. La espalda. El pecho. Bra el brazo. brazo. El brazo. Mano, Esta es la mano. El, el estómago. La pierna, la pierna y pie. el pie. Por favor describan, describan eh, estos dibujos. Usen el verbo ser, estar, doler y tener. Tiene un termómetro, tiene un termómetro, sí, sí, tiene fiebre, por favor, escriban primero, don't sí, tell me usen el verbo tener, estar, o, doler. Él, él tiene fiebre, aquí, él tiene tos, lo importante es el uso de los verbos, lo importante es el uso de los verbos. Entonces, eh, tiene tos, él ¿Tiene, tiene náuseas, tiene, ¿tiene náuseas. Él ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene, tiene tos, aquí él ¿tiene miedo? tiene miedo, tiene miedo o está nervioso, no sé. Aquí tiene dolor, ¿tiene dolor? you can say tiene dolor de muela o le duele. le duele la muela. Le duele la muela. Duele. ¿Ah? Tiene dolor de dedos. Tiene dolor de dedos o le duelen. Si dos, son dos dedos, le duelen los dedos. Aquí tiene frío, ¿Tiene frío? ¿ok? Tiene frío. Aquí tiene calor. ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? Le duele el estómago. Le duele el estómago. Le duele el estomago. Ok, now you already know the, all the parts of the body. Uh -huh. You already know. Uh, en la página 66 viene un diálogo. Now we are going to start with how to. Es un diálogo. Está eh, How to Talk. Está Sara y Ángel. Sara y Ángel. Sara dice: Hola Ángel, ¿qué tal estás hoy? Oh, no muy bien. ¿Qué te pasa? Tengo una gripe muy fuerte. ¿Y qué tomas cuando estás así? De momento nada. De momento es From the moment nothing. ¿Por qué no tomas unas aspirinas y un vaso de leche con miel y te vas a la cama? Sí, creo que es lo mejor. Sí, creo es, I think que es lo mejor. Es lo mejor es the best. Gripe es influenza. Excuse me. Huh? Uh, I think you are tired, huh? No. Uh, <laughs> I see you're There are too many. Okay, están muy cansadas. Okay, the next class uh, is very, very important because it's the dialogue and how we are going to learn how to give advice. For example, you say, I tengo dolor de garganta. Ay, ah, ¿por qué no tomas miel? Why you don't take honey? Uh -huh. Por qué no tomas miel o por qué no tomas un té caliente? Uh -huh. How to the people. This is the next class. Bueno, entonces a ver, ah. la asistencia, por favor. Okay.